Hoy día ya recibimos la aprobación de todo um, por el VAE, reversando como la decisión de la juez de inmigración. Y hace falta poco, como una semana, dos semanas, eh, hasta que Eric va a estar con nosotros aquí. Bueno, me siento feliz, eh, agradecido. Primeramente con mi familia por el apoyo que me dieron y, y con mis abogados que hicieron todo el esfuerzo para que saliera de ese lugar, que es imposible de salir. Muchas personas están allá sufriendo. Mi recomendación a, hacia las personas que están ahí todavía es eh, seguir luchando, no darse por vencido. Estás segura, convencida de que no iba a, a los abogados? Me siento feliz.